Ruanda es un país en el corazón de África, muy pequeño y muy densamente poblado. Tiene 12 millones de habitantes y yo trabajo eh, en cooperación en un proyecto cuyo objetivo es la resolución de conflicto en los grandes lagos y la construcción de paz a través del periodismo. Ruanda, como España, eh, estuvo confinada durante seis semanas desde marzo a mayo pero en circunstancias muy distintas, solo había 17 casos cuando nos confinaron. Para que os hagáis una idea, hoy por hoy eh, ya hay 400.000 personas vacunadas y desde marzo hasta ahora eh, ha habido 317 fallecidos. En lo que se refiere a la educación, la situación no ha sido tan positiva porque las escuelas y los colegios en Ruanda estuvieron cerrados durante ocho meses, desde marzo hasta octubre. Y claro, el impacto que, que eso ha tenido en los niños y niñas de Ruanda ha sido brutal, principalmente porque no existe el mismo acceso a digitalización y a internet que existe en los países de Occidente. En, en Ruanda es uno de los países con las mejores tasas de escolarización de, de África. El 97% de los niños en edad de estar escolarizados están en, en las escuelas, pero sí que es verdad que solo el 71% llega a, a, a graduarse. Entonces, el gobierno cree fervientemente en la educación de los niños, eh, principalmente también porque suponen el 40% de la, de la población de Ruanda, es un país muy joven, y a, hace muchos esfuerzos por, por la escolarización infantil en escuelas públicas, privadas y también en, en internados, que son algo bastante común allí. Un profesor de media tiene 62 alumnos por aula, o sea que es bastante más que, que, que en España y puede ser un poco agobiante, y además de media cobran entre 40 y 100 euros al mes. O sea que creen fervientemente en lo que hacen, tienen mucha motivación y mucha pasión por lo que hacen, porque bueno, eh, no es una profesión muy bien pagada, aunque sí es muy respetada. Como decía, los niños y niñas de, de Ruanda han estado sin ir al colegio durante ocho meses y la pregunta era cómo mmm, intentar hacer que el impacto no fuese tan negativo y no era una tarea fácil. Ha habido tres formas principales por la, a través de las que se ha intentado paliar eh, los efectos de, de la pandemia en la educación. Una ha sido eh, Internet, la segunda ha sido la televisión y la tercera la radio. Eh, en un país mucho más pobre y menos desarrollado que, que España el acceso a Internet o por ejemplo tener una televisión en casa no es común, especialmente en las zonas rurales, por lo que la mayoría de los esfuerzos se pusieron en la radio, en proyectos muy bonitos eh, en los que colaboraron el gobierno a través del Ministerio de Educación donantes internacionales como, por ejemplo, UNICEF y los maestros y profesores que se involucraron enormemente. Lo que hicieron fue mmm, grabar eh, clases eh, en, en, en, en estudios de radio, en los estudios de la Radio Nacional Ruandesa y eh, producirlas o, o emitirlas a través, de, a través de la radio para que los niños y niñas y también los maestros pudiesen continuar su aprendizaje a través de la radio. La radio que es el medio de comunicación eh, más común y más utilizado en, en África y en Ruanda, sobre todo porque es económico, entonces todo el mundo o la mayoría de la gente tiene, tiene radios en sus casas y llega la señal. Así que, se, centró, se centraron mucho en, en, en esta iniciativa. Y fue muy bonito también porque hubo muchos profesores eh, que, como digo, al estar tan motivados y querer que sus niños continuasen aprendiendo, se, se involucraron enormemente e intentaron que este proyecto saliera adelante y, bueno, de hecho ha sido, ha sido uno de los grandes éxitos. Eh, al mismo tiempo, yo he escuchado también de, de redes eh, de redes que se establecieron entre los profesores para apoyarse entre ellos, para, para darse ánimos, para compartir material, y eso es algo que también me parece mm, a destacar eh, y que refleja también de nuevo esa, esa motivación y, esa, y ese querer mm, que los niños de, de Ruanda continuasen, continuasen aprendiendo. Mm, al mismo tiempo eh, han recibido formación formación mm, sobre la pandemia, sobre el virus, entenderlo, saber eh, los efectos que tiene y sobre todo enseñar a los niños a cómo mm, bueno, mantener las distancias, lavarse las manos. Evidentemente todos los coles tienen ahora unos lavamanos a las entradas y los niños están también concienciados. Pero bueno, mantener las distancias cuando de media hay 62 niños en las aulas, pues yo creo que eso, eso está siendo un desafío también para ellos. Pero sí que es verdad que ha habido donantes eh, y también el gobierno eh, que han formado a estos maestros también en, y los han capacitado para estar mejor preparados eh, dando clases online, porque ha habido mucha, mucha gente que no... muchos maestros que no tenían las herramientas ni el conocimiento para para dar clases de forma, de, bueno, a través de, de los ordenadores. Sí que es verdad que, que estoy mencionando muchos aspectos positivos porque yo admiro mucho a, a los educadores en general y sobre todo eh, en Ruanda, donde tienen que hacer esfuerzos mucho mayores. Pero no ha sido un camino de color de rosas. Los profes y los maestros se quejan de, de la falta de acceso a internet, de la falta de formación y, y, y de, de recursos también para, para poder llevar mm, esta, esta tarea a cabo. Eh, en Ruanda, por ejemplo, la salud mental no es un tema, uh, es casi un tema tabú, mm, no se habla de ello. Principalmente también por las circunstancias históricas de un país que todavía está sufriendo las consecuencias del genocidio que ocurrió en 1994. Entonces, no se, no se habla absolutamente de, de los problemas que pueden estar experimentando los profesores y los maestros en las aulas y, sobre todo, en sus casas. Mm, una sociedad también que es un poco más conservadora que la nuestra. Por ejemplo, una profesora o una maestra eh, tendrá hijos y se tendrá que estar ocupando de sus hijos y de alimentarlos y de cuidarlos y de mantener su casa limpia al mismo tiempo que está preocupada por todos sus alumnos eh, y por intentar hacerles llegar eh, los conocimientos o, o los aprendizajes necesarios. Y aunque no se habla, está latente y existe. Y mm, es, es, un, es uno de los grandes desafíos en general en Ruanda, y más ahora mismo en las circunstancias. La presión bajo la que se sienten ahora mismo a nivel personal y a nivel profesional es, es muy alta. Sí que es verdad que, los, que las escuelas han abierto ahora mismo y que las dinámicas son distintas. Mm, es, es, está siendo más fácil, sobre todo porque lo pueden compaginar con, con su vida personal y profesional, pero hasta entonces ha sido, ha sido duro. Ruanda es un país que está también muy centrado en, en la digitalización y en convertirse en el centro digital de África. Hay muchísimas iniciativas y cómo no esto también afecta al, a, a la educación. Eh, pienso que, que, la, que la pandemia ha sido um, un antes y un después eh, en cómo Ruanda también eh, se, se va a digitalizar. Si antes lo hacía um, a pasos grandes, ahora son a pasos agigantados y sí que es verdad que ha habido iniciativas como la de un, un ordenador, un profesor, en las que se le intentaba dar ordenadores a, a todos los profesores, pero bueno, mmm, es un país eh, muy rural, al margen de la capital de Kigali, el resto de zonas eh, son muy rurales y tener un ordenador no significa mucho porque lo que hay que conseguir también son conexiones a internet y es algo por ejemplo en lo que ahora también el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Nuevas Tecnologías está trabajando para poder también dar acceso a internet eh, en esas aulas, pero también incluso la forma de enseñar eh, es bastante tradicional, mm, la pedagogía quizás que, que, que se utilice en estos países todavía mm, todavía se puede mejorar. Y también es otro aspecto en el que están recibiendo formaciones los profesores. Pero es algo que les cuesta, que les cuesta quizás un poco más eh, mmm, adquirir o, o, o entender, porque bueno, son prácticas y son formas de enseñar que están muy enraizadas. Y, y yo espero también que a partir de que con esta oportunidad mmm, se, se haga más hincapié en, en innovación educativa y que sea esta una excusa a pesar de bueno de todo lo malo que ha traído la pandemia para que para que se innove más también en, en educación y sobre todo para que las condiciones de los, de los profesores y la formación de los de los profes y de los maestros mmm, mejoren